Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video, ahí aparece y desaparece el micrófono, depende de cómo me mueva, y yo soy muy movedizo, bueno, eh, vamos rapidito, empezamos con Plutón, Plutón en los signos, Plutón tarda mucho en dar toda una vuelta al Zodíaco, tarda 248 años, entonces decimos que más o menos Plutón está unos 20 años en cada signo, pero en realidad eh, es, hay una diferencia muy grande entre cuánto tiempo está en un signo y cuánto está en otro signo. Hay signos donde está casi 30 años y hay signos donde está nada más que 11 años. Y ya lo vas a ir viendo, porque yo te voy a dar además los periodos en que estuvo y en que estará. Así bueno, si vivís muchos años, muchos años, sí, vas a tener la posibilidad de vivirlo. Vamos con el, eh, el, prim el primero, el primero, dice, bueno, eh, <ríe> es la primera hora de la mañana. El primero, Aries, eh, tres palabras claves para Plutón, en Aries, eh, positivas y tres eh, Pero primero te digo, entre 1823 y 1853, 30 años estuvo, entre 1823 y 1853 estuvo Plutón en Aries. Eh, y nuevamente va a estar en el 2069 hasta el 2099. Bueno, marca generaciones de autosuperación, de rebeldía y, y grandes transformaciones, Plutón en Aries, generacional, por eso Plutón hay que leerlo más en la casa que caiga en la carta natal de una persona que en el signo. Yo por ejemplo soy Plutón en Virgo, pero hay muchísima gente que es Plutón en Virgo, pero en mi caso cae en la Casa 1, entonces es muy importante leerlo en la Casa 1 y qué eh, aspectos hace, pero ya vamos a llegar a eso. Las tres palabras claves negativas de Plutón en Aries, que son precipitados, que suelen ser mártires, eh, convertirse en mártires y que son inconstantes eh, que si vas a conocer algún Plutón en Aries y mm, creo que no hay ninguno vivo de esa etapa de 1823 a 1853 no creo que quede ninguno vivo y seguramente si sos joven eh, eh, puede ser que conozcas algún recién nacido en el 2069 eh, Que te pida la carta natal cuando tenga 20 años O sea en el 2089 Te mando un abrazo enorme Y nos volvemos a encontrar mañana Claro que sí, por supuesto, como todos los días ¿Con qué? Con Plutón en Tauro Chao, hasta mañana